Tema 3.2. El Estado liberal. Contenidos de materia mínimos y conceptos básicos de arte. Se inicia este periodo a la muerte de Fernando VII y terminará con la caída de la Primera República en 1874. Se producen diversos procesos, tanto políticos, económicos y sociales en esta fase, que superen una tímida demoralización del país, pero también inevitable a pasar de la oposición de gran parte de la población y de su reina, Isabel II. Primera guerra carlista. Cuando muere Fernando VII, los partidarios del antiguo régimen apoyan al hermano del difunto y se producen los primeros levantamientos por diferentes bandos. De un lado, los isabelinos, apoyados por la Iglesia y las altas jerarquías del Estado, así como los liberales, que vieron una oportunidad de renovación los representantes más destacados son Espartero, Narváez y O'Donnell. Por otro lado, los carlistas, apoyados por la pequeña nobleza rural, campesinos y el bajo clero, así como aquellos sectores favorables al absolutismo. Esta primera guerra termina con la paz firmada en el Convenio de Vergara, conocido como Abrazo de Vergara 1839, en la que los carlistas pierden la guerra, lo que supuso la entrada de los liberales en el poder político. Las regencias. Desde 1833 hasta 1844 se suceden en el poder dos regentes, que velarán por los derechos de la futura reina Isabel II. En primer lugar, su madre María Cristina de Borbón, durante su mandato se producirán dos fases. Período moderado, de 1833 a 1836, donde se redactará la desamortización de Mendizábal, pero que la reina posteriormente vetará. Un grupo de sargentos decide dar un golpe de estado, sargentada de la granja, para instaurar la constitución de 1812, pero no tuvieron ningún éxito. El segundo periodo, el periodo progresista, de 1837 a 1840, se lleva a cabo finalmente la desamortización eclesiástica, que supuso un saneamiento en las cuentas del país, así como el respaldo de los liberales y la nobleza y la burguesía dinerada. La segunda regencia tiene al frente a Espartero. Practicó una política represiva, que culminó con el bombardeo de Barcelona en 1843, para reprimir una revuelta, las cuales eran muy frecuentes en las regiones favorables a Don Carlos el bombardeo que Barcelona, de Barcelona supuso el descontento y el golpe de estado militar del general Narváez, que acaba con el poder de espartero Reinado de Isabel II, 1843-1868. Durante la regencia de su madre, los liberales sufrirán una escisión entre liberales moderados o conservadores y los liberales progresistas. Los primeros son partidarios de que el rey vea fortalecido su poder en contra de los progresistas, que promueven limitar el poder real. Cuando Isabel II llega al poder, muestra una clara tendencia hacia los moderados o conservadores. Así, en 1844, se configura el gobierno presidido por el general Narváez. Se inicia la década moderada. 1843-1853 Posteriormente se da un giro político en la que los progresistas tomarán partido en el gobierno. Se inicia el bienio progresista, 1854-1856, con un pronunciamiento en contra de la tiranía de Narváez, cuyo cabecilla era el general O'Donnell. Y en el año 1856 O'Donnell creó un partido, la Unión Liberal, que quería situarse entre los moderados y los progresistas, y en 1855 O'Donnell, con su partido Unión Liberal, alcanzará el poder hasta el año 63. De nuevo, esta alza económica se vería truncada en el año 64 por una crisis, lo que favoreció que en unos meses antes, 1863, se hicieran con el poder los moderados, pero toda la agitación y la crisis llevaría al final de esta década al estallido de la revolución gloriosa y que veremos en el siguiente capítulo. Hasta luego.